Gods gods please Que en Venezuela se jipeando con la que marea Hay una nota que está fea Me siento en la nube con el bate chimenea Hay un jipero en la cintura para que dice que jipea Demasiado flow la cubana y el botelleo Detrás de mi barra lo tengo pensando todo reo Pega la champaña que esta noche me vaceo Hasta sintas preguntas yo llevo en su trineo. La disco yo no humo, nada más veo el vapor. Tengo la nota más alta, me lo dijo el profesor. El batito lo pateamos, dueño del carburador. tu mujer lo intentó, dijo que tenía un dolor. Prende, prende, prende, ven, ven, que tengo una nota jamás liga con Claren. A 200 millas en un yequillo modito a cien, y ando con la quemaria para que se mate. Me lo copiaron pero no tuve que ver Si quieres bajar los números ve a tu bebé para que veas que lo que es que te va a sorprender ey, que ey, yo tan feo Tengo la coña te le Cuando yo le freno los gays les saco el teo Muchos mal hicieron pero ahora tengo el trofeo No me sigue, me la movie que Ya le di play Ella se rebata con solo mirar la las Porque cada vez que yo la piso entre como yo y yo la joseo Dentro de un circo con la main. Pero yo me pongo cuando cuando la pateo la pateo que yo me pongo cuando cuando la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo que yo me pongo cuando cuando la pateo que yo me pongo cuando cuando la pateo que yo me pongo cuando cuando la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo la pateo Ghost, ghost. Crazy Yome, dímelo Plini Asensio, The Big Maker Miguel Graff, Manuel La Albergas May, May, dímelo Monga Wey, ¿qué lo que? Winter Barber Show, Gaby yeah. Flow Aguar yeah. El Sistema, sí. ¿qué lo que? Hey. baby blow <risa> <risa> B.G. Onicky, que <risa> Record, en el family Chochi Huka, con la máscara Kim Black, Soño Meneíto ¿qué lo que? Hey. Se <risa> en el compa te lo dije yo mismo que lo que la fuerza